Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Sean bienvenidos todos, todos, todos, porque el día de hoy tenemos otro videojuego latinoamericano. Y este videojuego se llama Storyteller. No sé si eso se podría traducir como cuenta historias, cuenta cuentos, sí. Si alguien que sea un crack en inglés me puede decir, por favor, gracias. Bueno, Storyteller, videojuego argentino, desarrollado por... Este señor llamado Daniel ben mergi Y el distribuidor de este juego Es Anapurma Interactive Es un videojuego que A ver, estoy un poco confundido No sé si este juego ya salió para celular O para, para Tablet Pero para PC todavía no ha salido Todavía está en desarrollo Y al parecer es posible que salga este año O el año siguiente Ya que todavía, todavía no hay una fecha definida ¿Qué nos dice Steam sobre Storyteller? Eh, bueno, dice que es un juego de puzzles eh, que le permite a uno crear la historia, una historia, ¿no? Dice que tiene increíbles diseños y animaciones en formato cómic y permite jugar con una mecánica de, de, de puzzles única. Usa tu astucia para crear tu versión de los cuentos clásicos o experimenta para encontrar algo nuevo. Ok, me gusta. Me gusta como suena. Como suena, la idea es tremenda. Vamos a ver. Bueno, aquí efectivamente nos sale el editor, que es Anapurna, Anapurna Interactive Story, Storyteller, un libro sobre la creación de historias. Un artefacto, ¿sí? Artefacto se puede entender esta palabra de Daniel Benberghi, Jeremías Babini y C. Capítulo 1: Amor y Pérdida. Creo que se entiende como amor y pérdida. Capítulo 2, tragedias góticas. Capítulo 3, monstruos. Wow, me salté demasiado. No quiero. no quiero spoilearme. A ver, en el capítulo 1 que habla de amor y pérdida, hay algunas historias. Está Primer Amor, Corazón Roto, Corazón Sanado y Drama. Capítulo 2, Veneno, Amores Trágicos, Asesinato, Asesino y Bebida Mortal. Y está el otro que se llama Génesis, Drácula, Crown Switzer. Uy, Corona... Ah, vuelvo y me salto, caray... bueno pues normalmente cuando uno lee un libro, cuando uno lee un cuento, pues comienza por el principio. Porque si no, después no va a entender ni miércoles. Entonces vamos a First Love. Y ok. Dice Lonely Person Fins Love. Persona solitaria busca amor. Construye una historia que mmm, encaje con el título. Es como lo entiendo, ¿sí? Es decir, persona solitaria busca amor. Entonces, arrastra los personajes dentro del cómic. Tenemos a dos personajes, Albert y Juliet, ¿sí? Entonces, Albert, pues aquí nos muestra el ejemplo de que Albert es el que vemos arrastrar, entonces ponemos aquí a Albert, persona solitaria, y de nuevo Albert acá. Pero asumo que si Albert está aquí solo y busca amor, pues hay que colocar a una Julieta, ¿no? Ahí lo encuentra, encaja con el título. Oigan, a ver, hasta el momento... La, la propuesta está muy buena, pero buenísima, porque abre un mundo de posibilidades a contar historias ya conocidas de una forma diferente o crear historias también nuevas, de la nada, ¿no? Obviamente, eh, pero el estilo que tiene hacia este juego... Un juego también con un objetivo que podría ser educativo, pienso yo. A menos que los temas tratados también sean un poco más de adultos, ¿no? Esto... Pero ya estoy maravillado. Y eso que hasta ahora vamos en, el, en la introducción. Ok, ya completamos el primer cuento. Y nos ganamos la coronita. Vamos con el corazón roto. Historia de un corazón roto. Entonces nos dan cuatro opciones. Aparte de Albert y Juliet, está Grave que es como una tumba, y Propose, mmm, no sé qué es Propose, pero según el dibujito de lo que veo ahí, pues veo un corazoncito, veo como un altar, entonces podría pensar más bien que en Propose es como propuesta, ¿no? Como que le pide matrimonio, podría ser. Obviamente, si a usted le pide matrimonio, no creo que el corazón esté roto. A menos que usted esté casado por obligación. Entonces, no. No creo. Entonces, vamos a colocar a Albert. Ah, Albert. Ok, parece que acá no puedo meter personajes. Tengo que meter es esto. Ok. Ah, estos son los escenarios. Ok, el primer escenario es eh, como una iglesia. El segundo escenario es un cementerio Ok, hay que montar también los escenarios O sea, qué chévere, no solo los personajes Los escenarios, entonces Si en una escena está Albert Con Julieta Casándose, pues en la otra Albert está vivo, por ejemplo Y Julieta estaría muerta Historia de un corazón roto No, ¡Qué maravilla de juego Está genial, en serio Corazón sanado o sanador, no sé. Corazón sanador. Bueno, aquí nos meten un tipo llamado Edgar, que tiene cierta similitud a Edgar Allan Poe. No sé por qué. Eleonora, una mujer rubia. Y Ligeia. Qué nombre tan interesante, Ligeia. A ver, nos dan también tres escenarios. A ver, dice un corazón es curado, es sanado. Entonces, podría ser similar a la historia anterior. Es decir, eh, Edgar y Eleonora se enamoran. Aunque, esperen, quiero hacer un experimento. Es obligatorio que los personajes cumplan con... No sé. Encajen con algunas... Esto... Eh, formas en que la sociedad ve, por ejemplo, el matrimonio, el amor y eso, porque, por ejemplo, vamos a hacer un experimento, Eleonora y Ligeia, ¡Oh! se puede, se puede, amigos míos, esto es maravilloso, aquí es donde partimos, a hacer que los juegos sean inclusivos, sin necesidad tampoco de forzar, cosas, de crear cosas que no. Esto lo hace maravilloso. Entonces Eleonora y Ligeia se enamoran, se casan, pero resulta que Eleonora está bien, pero un día Ligeia muere repentinamente. No sé por qué. La idea es crear las historias. Si ustedes pusieran a un niño a crearlas, les aseguro, les aseguro que les crean una historia a partir de solo esos tres escenarios muy, muy, muy, muy bien. No obstante, no obstante, Edgar conoce a Leonora, la conquista y le devuelve, vuelve a creer en el amor, ¿sí? Oiga, qué chévere. Qué chévere, una de drama, veamos, ah, todos los, todos, qué, Every, everyone, her bricks, o sea, todos tienen el corazón roto, uy, hijo de pucha, no, cómo es esto, a ver, todos con el corazón roto, <risa> esto está muy loco, vamos a ver qué pasa, bueno, alguien se enamora de alguien, esta vez coloquemos de nuevo a Edgar y a Leonora, se enamoran Después, Eleonora queda viva, Edgar muere, ¿cierto? Pero, esto, Eleonora conoce a Ligeia, pero resulta que Leonora se muere, ahora, y Ligeia queda viva. Pues ojalá no les pase, por favor, obviamente es algo delicado. Entonces resulta que uno de ellos revive. ¿Quién se murió primero? Edgar. Edgar revivió. Pero, pues, eh, eh, también se dio cuenta que Leonora pues ya estaba muerta. Claro, entonces todos quedaron con el corazón roto. Es triste, pero está muy loca la historia. Le proponen a uno que uno de ellos revive, entonces... Descubre que pues su amada también murió, entonces... ¡Qué cosa tan loca! Ok, completamos el capítulo 1. No, este, este juego está una maravilla, realmente estoy admirado por el trabajo de quienes estuvieron detrás de él. Eh, de pronto no sé cuál ha sido el, lo que ha hecho que pronto se demoren en sacarlo, pero es una maravilla de juego. Abre, abre a la creatividad a muchas cosas bueno ahora esta historia se llama veneno entonces dice bebidas venenosas causan un corazón roto cierto es lo que entiendo entonces a ver de nuevo pongamos por ejemplo a ligeia esta vez bueno mentiras a ver ligeia Eleonora están enamoradas y resulta no, esperen, ¿cómo sería? No, no entendía aquí ¿Cómo podría ser? Digamos que Eleonora Eleonora se pregunta ¿Qué? No, no, no Alguien tiene que crear la bebida, ¿cierto? No, también me, me, me dice que no. Ah, con clic derecho puedo borrar una escena, ok. Ah, a ver, no entiendo. No me digan que esto sería como una historia de. como de engaño. A ver, si Edgar resulta enamorándose también de Leonora. Y, ah, sí, efectivamente. Edgar. Está también enamorado de Leonora, pero Leonora le dice que ella ama a Ligeia. Y entonces, la forma de curar su corazón roto es tomándose un veneno. ¡Ya! ¡Yeah! ¡Qué genial! Estoy amando este juego bastante. Amores trágicos, amantes trágicos, dice doble autoenvenenamiento. Esto suena como a Romeo y Julieta más o menos. A ver, primero, escena de amor. Ah, ya, ya, esta ya me la imaginé bien, ya. Edgar y Leonora están enamorados. Pero, pero, pero, uno de ellos lamentablemente muere. Muere Leonora. Entonces, Edgar... Con su corazón roto se toma un veneno. Y pues se muere. Entonces... Por alguna razón del destino, Eleonora revive, pero este tipo ya se tomó el veneno, hermano. Y entonces ella va, lo busca y encuentra su tumba. Pues... Pues sí, su tumba porque murió. Y dice... ...pues no vale la pena vivir... ...y haber revivido... ...y entonces... ...se toma un veneno... ...y se muere... ...entonces... <ríe> ...pues... ...curiosa historia... ...pero ocurrió... ...este asesino o asesinato... ...no lo entiendo, dice... ...varón... Morders. ...es que morder es como asesino... ...pero como un asesino... ...cuando es que un morder no es lo mismo que un asesino. un asesino es como un sicario mientras que el morder es más como un asesino con otros objetivos ¿no? dice varón asesina a Edgar creo que es como lo entiendo entonces asumo que si el varón asesina a Edgar es porque Edgar y Leonora están enamorados y el varón le dice a Leonora, estoy enamorado de usted. Pero ella le dice, no, lo siento, yo amo a Edgar. Mira esa naricita, lo amo. Y entonces... Ah, no. Pero ¿y dónde lo mata? No, no, no, aquí tengo que quitar a Leonora y colocar a Edgar. No, mentiras. Sí, no, es entera de Leonora que llama a Edgar pues madre, y entonces aquí qué? como lo mata, no entiendo. O, o bueno, ya sea entender que lo mata y lo honora, llora a Edgar, sería no, no, no, no, así no es la historia. ah Así, esa es la historia. Varón mató a Edgar, y ahí ya está el cuerpo de Edgar. Claro, obviamente el varón que no lo va a llorar, y lo mató porque, pues, imagínense. Eh, bebida de la muerte Ahora también, varón mata a Edgar Pero Parece que aquí la historia debemos alargarla ¿no? Entonces, de nuevo Pues como el varón mata a Edgar Asumamos que Edgar Y Leonora están enamorados Claro está que A ver, acá podemos hacer una versión diferente En la que Edgar En la que Edgar ama a Leonora, pero el varón está enamorado no de Eleonora, sino de Edgar. Y como Edgar no le, no le corresponde, como él quisiera, pues eh, él mata a Edgar. No mata a, a quien se interpone en su camino, sino que mata a Edgar, por no amarlo a él. Podría ser, ¿no? Vamos a ver. Entonces, en otro espacio, varón le dice a Edgar, yo lo amo a usted, Edgar. Pero yo amo a Leonora. Entonces, uh, no, no sé aquí cómo sería, porque el veneno no se lo toma a alguien, no. Ah, ok, ahora sí, mira, aquí muestra que Varón va a echarle a, un, a una bebida al veneno. Ah, pero miren que aquí piensas en matar de todas formas a Eleonora, no me da la opción de que él decida quién va a matar. Ok, listo. Entonces, si la idea es que él va a matar a Leonora, pues la va a matar. Entonces, eh, bueno, pues entonces hay una escena de bebida en la cual... Eleonora. Ah, no. En la cual Edgar, por error, se toma el veneno que, que hizo Edgar. ¡Guau! Miren lo que acabamos de descubrir. Aquí sé que algunas historias pueden usar menos eh, viñetas. Y en este caso, usamos menos billetes para, para completar la historia. ¡Y qué interesante! Porque en mi propuesta o sea, él quería matar a Leonora y yo podía haber colocado a Leonora morir y que después Edgar se matara porque indirectamente Varón mató a Edgar ¿no? pero la otra sería que eh, por error Edgar se tomó la bebida que estaba destinada para Leonora para que muriera ella, entonces miren tan chévere bueno, capítulo 3 Génesis dice la muerte de Adán y Eva wow listo ok a ver en el jardín del Edén está Adán y está Eva <ríe> tan bonitos que los hicieron um, y resulta que a ver podría ser que bueno aquí también sería corta la historia porque aquí la La que La, la, la, la, la, la serpiente eh, eh, Provoca a Eva Pero vamos a intentar con Adán A ver qué pasa Así ah, también puede provocar a Adán Entonces, o provoca a Adán Él se come la manzana Y Pues digamos que Dios ve a Adán Y lo juzga, muere O bueno, no sé Parece que lo castiga, pero no necesariamente lo mata. Mm, pero, ¿y Eva? Entonces, no sé. ¿Cómo podríamos hacer que Eva también comiera la manzana? Aquí no pasa nada. Ah, no. Ya, ya, ya. ya. No, no, no, no sería eso. Aquí Adán le debe proponer a Eva que coma también de la manzana, ¿no? Entonces, en el jardín, Adán... Le da a Eva No, tiene que darle a Eva la manzana Ah, ok, tentación Ahora es Adán el que está ahí Y le da a ofrecer también a Eva Y entonces, ahora sí llega Aquí Los puedo meter a los dos No solo a uno Y después al otro ¿What, what, what? Y ahí lo juzgó a los dos Qué chévere <ríe> ¡Qué chévere, qué chévere! ¡Drácula! ¡Uy, esta va a estar buena! ¡Cured for Vampiris! No entiendo, curado el vampirismo O sea, ya era, ya era vampiro y se volvió normal Ok, entonces ¡Uy, está! Aquí ya nos... A ver ¡Drácula! A ver, está en una cripta, ¡Drácula! Y es, cómo es, uy, hijo de pucha, a ver, esto, curado de vampirismo, a ver, entonces aparece Jonathan, asustado, entonces, no sé qué pasa, a ver, a ver, a ver, en la, como que, profesor, a ver. Entonces Jonathan habla con el profesor El profesor le dice Que le clave una estaca Entonces llega la noche Y Drácula aparece Y Jonathan también Ay y le Y le chupó la What? Entonces De nuevo el profesor Y Jonathan ya convirtió en vampiro Le dio ajo Ok, entonces... Esto... No sé. En la cripta, de nuevo, Drácula está aquí. Y él... ¿What? Ahora los dos están convertidos en vampiro. Mm. ¿Y Mina la puedo meter ahí? No, no, no. Pero ella, ella está normal. Esto, entonces llega la noche. No, no, no, ¿cómo, cómo hago? ¿Cómo hago? Porque... No, no, no, no sé, no sé, a ver esto. No, me parece mejor la historia de la siguiente forma. en una noche Drácula muerde a Mina y la convierte en vampira entonces el profesor le explica a Jonathan que está enamorado de Mina cómo matar al vampiro entonces Jonathan va a la cripta de Don Drácula y le clava la la que la estaca. Mi pregunta es, ¿qué pasó entonces con Mina? ¿Siguió siendo vampira o se curó el vampirismo, veamos? Se curó el vampirismo, porque al matar al vampiro original la curó a ella. Ah, qué chévere, ¿no? Qué chévere, obviamente a esta historia se le pueden agregar otros escenarios Donde él está enamorado de Mina El vampiro la convierte a ella Y él por salvarla, oiga, qué chévere Varias formas de contar las historias Y vamos a esta de Crown Sweeter Que no sé, Crown es, es corona, ¿no? De Quint Marries O sea, las Marries es el esposo de la reina ¿Cómo es? Bueno Comencemos con una básica escena. Uy, miren. Música clásica. Hay músicas clásicas en el juego, no me ha fijado. El varón y la reina están como enojados, ¿no? Entonces... Eh... No, no entiendo. A ver. La reina. ¿What? ¿Qué es esto? No. No, sí, a ver. El varón está enamorado de la reina y ya le rompió el corazón. Entonces. El varón. El varón se viste de dragón. Ajá. Y después vuelve donde la reina forma de dragón la asusta uh, se la lleva a una dungeon podría ser después se quitaría el traje y después ¿La salva? Podría ser. Se enamoran. Pero ¿y el, ¿y el matrimonio? Uh, entonces, no. Quitemos esta escena. Y traslademos esta escena aquí. En la que el monstruo... Atrapa a la reina. Aquí no hay nada, aquí no hay nada, aquí no hay nada, aquí no hay nada. Y entonces... Este man deja el traje. Se quita el traje. Ahora, sin el traje va y salva a la reina. Y... ¡Hola, mi amor! ¡Casémonos! <risas> Muy abeja, ¿no? ¿Qué tal? Y aquí nos dan como... Bueno, esos capítulos los resolvimos. ¿Y esto qué son? Como coronitas, pero no entiendo. 11 de 11, coronitas. Y de... Esta, no sé cómo se llama este tipo de sombrero. Pero dice 0 de 7. No sé, había algunas cosas secretas que vamos que, que conseguir. Ah, ¿puedo conseguir ahora esas, esos sombreros volviendo a contar las historias de otra forma? A ver, quiero ver eso. Dice, dos corazones rotos. Ok, ¿y aquí qué hago? ¿Cambio la, la versión de la historia? A ver, dos corazones rotos. Entonces. Edgar. Está visitando la tumba de... No, no, no, tampoco A ver esto Edgar ama a Leonora Pero Leonora ama a Ligeria Y Edgar también ama Ligeria Y entonces es como si un triángulo amoroso Donde aparte que ellos dos se quieren Ligeria les propone a los dos que los ame Y ellos no entonces, dos corazones rotos, ¿no? Una forma diferente de contar la historia. Drama. Eh, amor después de la muerte. Entonces, amor después de la muerte. Entonces aquí cambia la cosa. Amor después de la muerte. Entonces, Edgar, Eleonora se aman por alguna razón Edgar muere y Eleonora queda viva pero también por alguna razón extraña Edgar revive Eleonora se enamora de Ligeria mm. Y Edgar va y le dice a Leonora que lo quiere, pero ella ya está enamorada de Ligeria. No mentiras, no. Eh, entonces Ligeria se muere. <ríe> y como Edgar ya revivió, pues Edgar vuelve con Eleonora. Ay, no, pero no. No no sirvió, entonces no. Creo que esta historia la tenemos que cortar hasta aquí. Es decir, ya. O sea, volvió Edgar. Y volvió a verse con Eleonora. Guau, wow, ¿no? Amor después de la... ¡Ah! No, ya entendí la historia. A ver. No, no, no. Nadie revive. Nadie aquí revive. Porque resulta que Eleonora también se muere. Entonces, en el más allá, ella se ve con Edgar. ¿Sí ven? Ese... O sea, amor después de la De la vida. Ay, qué formas tan chidas de contar las historias. A ver, en amores trágicos, o sea, acá sería. Doble. Doble vez. O sea, doble. Doble auto. Bueno, autoenvenenamiento. Pero es la misma persona a la que se envenena. <risa> Está muy loco, a ver. Entonces. La podemos dejar hasta igual que estaba Él se enamora de Eleonora Muere Eleonora Él se envenena Pero resulta Que revive Él revive Pero Eleonora ya murió Se da cuenta que al igual Ella ya está muerta Ah no, porque ya estaba muerta Entonces no, no, no. a ver A ver. Eleonora revive. Pero él ya está muerto. ¿O no? No, fácil. Pues él está muerto. Revive Y vuelve y se toma el veneno Sí O sea, no quería revivir ya Está muerta pues no, no ¿Por qué voy a revivir? si Ya no tengo por quién vivir, ¿no? Bebida de la muerte Aquí okay, dice varón Asesina a la esposa Al esposo ¿Spouse? Sí Entonces en este caso sí logra su cometido Que es matar a Eleonora ¿Cierto? Entonces, Eleonora bebe, muere. No, ¿cómo es? Y después asesina aparte al esposo. O sea, se encuentra con él. Ah, no. O sea, asesinó a ella y se queda con el. con. ¿Con Edgar? ¿Qué? <risa> A ver, aquí nos dan. Uy, la del Génesis va a estar muy interesante. Dice que esta nueva versión es indigestión. Ok, eso significa que en el jardín Adán vuelve. No, pero aquí qué. Uh, ¿Cómo sería la escena de indigestión? A ver. Ah, se come la manzana Después se encuentra Con Eva No Después Eva se lo encuentra Después Otra vez Eva se lo encuentra Se come dos manzanas Ah ok ok ok Después Eva se sigue comiendo Ya tres manzanas y claro, le duele el estómago. Ese es el. Claro, es claro, indigestión. Oiga, qué creativos, ¿no? Al principio uno piensa que solo se puede contar un cuento y al final miren cómo resulta transformándose en los cuentos. Veamos la de Drácula, me llama la atención. Dice el profesor. Horrified es como. No es, no es en verdad como aterrado, sino al contrario, como admirado. Por el vampiro muerto. Entonces. Él habla con Jonathan. Pero el profesor va a la cripta de Drácula. ¿O Drácula va y lo visita? No. Mm, Drácula es asesinado por Jonathan. Y después... El profesor... ¿Le traen el cuerpo muerto de Drácula? Pero no, no, no. Entonces, a ver, ¿será que digamos podemos decir que Jonathan... Mata a Mina, por ejemplo? No. Ah... Uh, a ver, a ver, no, es que no sé cómo aquí. Digamos, Drácula visita al profesor. Y. No, no sé, no sé. Horrified. Horrified. Voy a buscar la palabra Horrified. No, parece que sí. Horrified es horrorizado. Entonces no entiendo. A ver. De noche. Drácula Muerte a Mina Después Mina muerde a John Después en la cripta Drácula Jonathan Mina No mm. Después el profesor No Se ve con Con Jonathan Después con Mina Y después con Drácula La cara cambia según la, la No sé A ver A ver, a ver Entonces no el profesor le explica a Jonathan cómo matar al vampiro Pero resulta que Jonathan no mata al vampiro Sino mata a Mina Entonces el profesor Después ve el cuerpo de Mina Y se aterra, claro Está triste Ok, esa era la forma Crone El de la, el de esta Dice Rey Dragón Ah, pues fácil Fácil, fácil Aquí sería al revés la historia Aquí sería al, al revés la historia. El varón secuestra entonces a la reina. Después va y se viste. <ríe> después va y vestido así la salva. Y después se casan. Entonces queda como rey dragón. <ríe> eso estaba fácil. Eso estaba fácil. Y ahora completé 7 de 7 y 11 de 11 y bueno hasta aquí va la demo dice que la versión completa pron llegará pronto eh, con más personajes configuraciones y sorpresas y pues que obviamente coloquemos el juego en esta lista de deseos de Steam para pues, estar notificado, notificándonos cuando salga, miren todos los personajitos como propuestos no Qué juego la verdad tan chévere lo espero con muchas ansias porque realmente está muy chévere, muy bonito. Además, miren estas ilustraciones tan maravillosas que tiene y todo. Y con este diseño del libro, ¡ay no! ¡Qué maravilla, de verdad! Pues muchas gracias, amigos, por haberme acompañado. De verdad, eh, prueben la demo, está muy chévere. Y pues no olviden darle like, amor, a este video. Y pues suscribirse también, comentar. Y pues nos vemos en la próxima, amigos míos. Bye, bye.